Eh, ¿cómo? ¿Cómo que me pegó y lo parrié? Hola, YouTube, todos bienvenidos a la siguiente parte de nuestro gameplay de Cupcakes. Quería ya avanzar hacia la siguiente parte, pero me di cuenta de que todavía me falta vencer a un jefe. Eso lo vamos a hacer en este capítulo. Debemos de vencer a otro jefe, que es este... Vamos a verlo Ok, creo que no puede ser más ridículo que el anterior Coco, me hice Ay, güey uy, uy Uy, no, no, no Uy, no, no ¿Cómo le... Uy Bueno, es que chicos no me dan tan fácil ¿Qué pasó? Es una pelea injusta. Oh Dios mío. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron la locura que. Vieron? ¿Vieron la locura? No. El güey quería jugar cupcakes así que pues se aguanta, ¿verdad? Lo tengo que pasar. De buenas que no se ve muy difícil. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Cuándo te mueres? ¿Cuándo te mueres? ¿Cuándo te mueres? Eh, muy bien. Yo no Ay Dios. ¡Ay, Dios! Ok. Saca a, a su hijo. Dios mío, este jefe está loco y después saca a su hijo. No voy a empezar si me acabas de disparar así. Eso es una falta de respeto. La tira para cualquier lado el vato. Creo que ni siquiera me apunta, ¿o sí? ¡Ay, Dios mío! Ah, ok, creo que si me pega con los dedos así... Psh. No me da. O si me quedo quieto no me debería de dar. Entonces nada más tengo que tirar los huevos. No, no me pegues con un huevo, por favor. Ya muerte, por favor, muerte, por favor. Ok. Oh, demonios. Creo que el chocololo se lo debo de pegar al niño. Aunque no sé qué haga, pero pues sí se ve medio molesto. Hablando del niño. Estoy aquí adentro con él, estoy aquí adentro con él ¡Ay! Ya lo puedo sentir, ya puedo sentir que la voy a ganar Mentira, la verdad es que no siento nada hay un huevazo! hay un huevazo otra vez! hay un huevazo otra vez! ¡Ah, por cierto, muchachos! Aprendí a usar la cámara de mi celular para grabar ¿Cómo se ve? No me quiero distraer mucho hablando de la cámara Porque... era la... Parte de esto ¿Es qué chinga bueno lanzarle mis de los normales Pero... pues de acuerdo, tengo que lanzar de este, el Chocololo Y no quiero ¡Oh! Me, me distraje en ese momento hablando de la cámara. El ataque este, Apocalipsis de Plumas, no sé cómo decirle, Multidexaya, no sé. Es un Bullet Hell básicamente. ¿Cómo le ganó este niño? No. ¡Oh! Bueno, igual casi casi lo vencía, casi lo vencía. A lo mejor tiembla un poquito la cámara y es porque mi atripie es básicamente una caja. Así que no anden de criticones de que de no tengo calidad. Si sí tengo calidad, nada más que también tengo precio, ¿eh? En este caso mi precio es barato. ¿Qué más barato que poner una caja como tu Pájaro loco, te voy a dar tu merecido. A la madre. ¿Qué me... ¿Qué me, ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? No vi que me pegó. A ver, lucho, el aguilucho. Siento que con esta fase se parece un poquito a la del avión. Marte, ya por favor, muérete ya por favor. Mueve por acá, niño. Mueve afuera, mueve afuera, mueve afuera. La tenía que meter si no... No lo faltaba, ¿eh? no, niño. No es cierto, no vengas, no vengas, no vengas. Ay, te dije que no vengas. Bueno, ya Marte, por favor, niño. Niño. Niño. Me quedo callado en esa parte porque me concentro en esquivar Siento que si nada más me concentro en esquivar, si sí le pego de todas formas A la madre, ¿Me quedo? ¿Me quedo aquí adentro contigo? No, no puedo quedarme aquí adentro contigo Quería checar si estaba grabando bien la cámara porque como se había apagado acá Entonces... pues ¿Qué les parece este jefe? ¿Este que paso. A mí sinceramente no me gusta porque siento que... que es más fácil Que es el más fácil de este mundo Digo que es lo más fácil, pero me la está partiendo. No, sí siento que hay como que un bajón de dificultades con este jefe. Siento que el avión, el genio, estaban más difíciles. A ver... No tenía equipado el de cuatro corazones. Déjenme lo equipo, aquí está. Ahí está. Ah, pendejo. Quería hacer el parry y lanzó un misil. Si puedo parrear los balazos, no me ha fijado. No puede ser. Se vino bien lento y luego fallé el parry. No puede ser. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo que me pegó y lo parrié? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no entiendo eso. ¿Me pegó y lo parrié. Lo correcto hubiera sido que solo lo hubiera parreado como ese de ahí. Pero no, me pegó y lo parrié de alguna forma. Y no, se me hace que mejor guardo el... Guardo el misilazo para el niño. Uf, uf, uf, uf. Se vino bien lento y no lo parríe, no puede ser. Otra vez se vino lento y no lo parríe. Otra vez me pegó y lo parríe. Otra vez me pegó y lo parríe. Otra vez, parreo ese Esta fase está muy está muy complicada Uf. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué la música no ha parado? ¿Qué? Ay, oh, no puede ser Mira lo cerca que estoy de vencerlo también varios balazos para meterte el chocololo en la chocolola Uh, lo esquivo Te esquivo, te esquivo Leo tus derechos, no te mees, sos un pájaro Leo los míos, tampoco, soy negro No tienes derecho de pegarme Ah, mira, son pajaritos, yo pensaba que eran abejas Desde el principio, todo este tiempo pensé que eran abejas Hola, vale, niña, todo, eso es todo ¿Dónde fui? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? No entiendo, ¿por qué, qué aparecía allá de repente? Sí, sí, sí, sí, sí, anda a llorar con tu papito ¡La madre. ¡Ah! ¡Ah! Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Cómo? ¿Cómo me zafaba de ahí? Si a la fase 3 le puedo meter varios chocololos en la chocolola. Güey, ¿cómo que me pegó tres veces en esa fase? No, ya mátame. Mátame, mátame, no quiero no quiero vivir en un mundo donde me pegas en las en, la, en esa fase. No quiero vivir. ¡Ya no quiero vivir! Blah. Dices, cada vez que sacas un huevo. Blah. Cada vez que saques un huevo voy a poner el que yo estoy haciendo. Esto no fue justo. Blah. Blah. Blah. Blah. ¿Cómo me puedo pegar y parrear al mismo tiempo? No entiendo. Blah. Blah. Blah. A lo mejor me debería de quedar arriba y lanzarle granadas en esa fase. Hola madre. Listo. Okay. ¿Se lo van a comer? ¿Se lo van a comer? Pero bueno, lo vencimos. Pues ya tengo como una hora grabando, nada más vamos a. A ver qué. A ver qué sigue, ¿verdad? Ponycom, Geralt. A ver. ¡Pooooo! ¡Pooooooooo! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy, oy! esto Un triángulo Illuminati Bueno, dos triángulos iluminatis Ah, bueno Pues, se ve simple Se ve simple, pero pues Ya se acabó el tiempo del video, muchachos Y pues nada, si les ha gustado el video No olviden darle like, comentar y suscribirse No olviden activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan el próximo video Y nos vemos en otra Adiós